¿Cómo estás? Otra semana más desde aquí de Bogotá, Colombia, trayendo las buenas nueva del Reino de los Cielos. Hoy con una, un tema maravilloso que se ha titulado El niño que domó el viento. Es una historia de la vida real de un niño que en, en esa época tenía 13 años y de la, de, de la aldea Wimbe en África. Su nombre es William Cacamba. Eh, eh, William era un niño que le gustaba estudiar, Tenía dificultades para estudiar porque sus padres no podían tener todo su dinero. En esa época su, su aldea, su pueblo, su comunidad tenía un problema para establecerse de alimentos. Entonces eh, llegó un punto de que no podían ni cultivar porque no llovía o llovía mucho y el, los, todo se perdía. Y llegó un punto en que llegó que necesitaban extraer agua porque llegó un punto que no llovió más. Entonces... Él, él le pidió a su papá una, esa bicicleta que él tenía, que era lo último que tenían ellos para poder subsistir. Entonces el padre a lo último le dijo que le entregara bicicleta y que él pudiera construir esa turbina de viento porque al comienzo él decía que era tontería lo que él iba a hacer, que eso era pérdida de tiempo. Entonces cuando él construyó esa turbina de viento, William, eh, el Señor me trajo a mi mente que quería nacer de nuevo. Y yo veía que esa turbina, el viento, era, es como el Espíritu Santo y el agua como Jesús. Qué maravilloso cuando el Señor me llevaba, me llevaba a el Evangelio de Juan capítulo 3 del versículo del 1 al 6. Y vamos a leer esta palabra con toda reverencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo sé que tú dices un fuerte poderoso. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba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 ¿Un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿acaso entra por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo número 5 dice Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es Y cuando yo veía la parte nacida del Espíritu me hacía recordar ese viento, cuando el William construyó ese, esa turbina de viento. Yo lo tipificaba como el viento, el Espíritu Santo y el agua, como nuestro Señor Jesucristo, dando un nuevo renacer, dando una nueva vida, algo diferente en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que cuando tú no naces de nuevo, eh, no estás, estás guiado por el Espíritu Santo Tú tienes tus propias uh, decisiones Tienes tus propios pensamientos uh, y, al, y al pasar eso ¿Qué pasa? Hay orgullo, hay envidia Hay flojera, hay avaricia Y cuando hay todo esto ¿Qué pasa? Estás en el pecado Mira que el Señor se refiere a aquellas personas Que son así y no son guiadas por el Espíritu Santo En Apocalipsis Capítulo... Capítulo capítulo, uh, capítulo, 3, versículo 17. Y se refiere a aquellas personas que piensan, que, que piensan así. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor dice que si tú piensas así, no has nacido de nuevo que tú sigues en las cosas antiguas, en la carne. Eso es lo que hizo el Señor. Y vemos, vemos una sociedad, vemos un pueblo que realmente hay mucha envidia, mucho egoísmo, sus propias decisiones, sus propios pensamientos, y no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo eso los lleva al pecado, y por eso nuestro, este pueblo de Dios se ha visto mucho en el pecado. No te estoy juzgando, no te estoy criticando, pero es lo que está pasando. Y lo que el Señor demanda, habla de la verdad. Y algo muy importante que el Señor nos dice que cuando tengamos un nuevo nacimiento, ¿qué debe ver una mente nueva, un corazón nuevo. Tú tienes esa mente nueva y cosas nuevas. Esa madurez que cuando alguien te diga algo, tú vas a responder con lo mismo. No, tu pensamiento y tu mente debe ser de Cristo. No como la forma que tú pensabas antes. No, es que me cuesta mucho. Yo sé que a todo mundo nos cuesta. Es un proceso. Pero este proceso hay que hacerlo rápido porque mira, ya, ya estamos en tiempos postreros, mira lo que está pasando en esa cuarentena. Si tú no estás reaccionando, mi hermana, mi hermano de Cristianos en la Gloria, hay algo que necesitas autoevaluar. O aquella persona que nos estás viendo por primera vez, comencemos a, a autoevaluarnos y ver qué está fallando en nuestras vidas. Algo muy importante que el Señor nos habla y nos quiere decir en Galatas 2.20. Ese cambio, ese cambio que debemos tener. Y ese cambio es maravilloso en lo que nos dice en Gálatas 2.20. Y en Gálatas 2.20 mira lo que nos dice. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. mira esta palabra, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Tú entregarías a tu hijo? ¿Tú entregarías a tu hija? ¿Tú te entregarías a ti misma para cambiar un país? Tú dirías, no, que te haga lo mismo que Cristo. Tú dirías de pronto, no, sí, sí, sí. No, nadie lo haría. Lo que, hizo, lo que pasó pero fue Dios, pero te digo, que lo cachetearan, lo apuñalaran y todo eso, fue duro. Pero mira lo que hizo el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por nuestras envidias por eh, nuestras, eh, nuestras peleas por todas las cosas malas por ese pecado el Señor, el Señor, ese Hijo de Dios lo ha hecho por nosotros ese cambio, mis hermanos, de mente y de corazón debe ser ya diferente nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos no sé qué estás esperando tú como padre tú como madre, tú como hijo ya, y si conoces de, de, de, de Cristo hay que cambiar esa mentalidad ya no más. Mira los tiempos que estamos viviendo. Debemos de cambiar nuestra forma de actuar. Algo maravilloso también que debemos vivir conforme al Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Vía ese, como dice Pablo, crucificados con Cristo ya vamos a ser diferentes. La vida en Cristo debemos tener una nueva vida. Algo muy importante. Que todos tus pecados, que todas tus envidias, que toda tu amargura, que todo tu enojo, que todo eso quedó en la cruz, lo nuevo en la resurrección. Es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a hacer ese nuevo nacimiento? ¿O estás siendo un Nicodemo, que estás cuestionando al Señor? No, Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Tú le estás diciendo eso? Pero yo ya estoy viejo, yo ya no puedo nacer de nuevo. ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de... de de su madre nacer y eh, de su madre nacer, ahí yo, yo veo que muchas personas le están diciendo al Señor, ¿cómo, cómo puedo Señor, ay, si siento, estoy siendo pecador, eh, que tú me perdones y yo puedo, nacer, eh, puedo eh, nacer de agua y de espíritu? Pero el Señor te está diciendo, yo ya pagué el precio hace dos mil años, yo, yo, yo ya hice el trabajo por ti, lo único que tú necesitas hacer es que, ¿qué dice? De cierto, de cierto te digo, que el que naciera de agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Ahí te lo está diciendo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y como lo leíamos en el en Apocalipsis, si tú realmente estás pensando como lo, como lo dice el Señor, en Apocalipsis, hay un problema. Pero, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La forma de pensar tu madurez, tu forma de comportarte. Ahí ya comienza a ver qué que es lo que es nacido de nuevo. Yo te invito a que nazcas de nuevo. Yo te invito a que el Señor cada día entre más en tu corazón, entre más en tu vida. La forma, mira, hoy en día, la forma cuando me, la, la gente cuando me dice algo y, y me trata mal y quiere ponerme abajo, yo digo, Señor, tú vives en mí. Tú vives en mí, como nos dice aquí Gálatas. Más Cristo vive en mí. Ha sido un proceso, ha sido algo maravilloso, pero yo no le doy cabida al diablo. Porque si yo le respondo a la persona, ay, mejor dicho, va a entrar el, la contienda. Y vamos a dejar que ese espíritu de contienda entre en, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Y mejor dicho, el Señor quiere que nazcamos de nuevo, seamos diferentes. Eso es lo que quiere el Señor. Y por eso esta historia de William eh, este, eh, Cacamba, que nació en Wimbe, en África, en esta aldea, hizo un cambio. Esa, esa, esa fue un nacer de nuevo. Transformó esa turbina de viento, hizo que ese viento y esa agua hicieran una transformación en su aldea, como lo llames, en, tu, en su pueblo, en su comunidad. Es lo que quiere el Señor contigo. Que esa turbina de viento se hace nacer de nuevo. Y decir, mira cómo me comporto, cómo actúo, cómo respondo. Ya que la gente me diga, esa turbina de viento, como soy yo, que estás que está dando el Espíritu Santo, está dándose viento, y que esa agua es mi comportamiento, mi forma de ser, y mi forma de expresar lo que es Jesús en mí, diga mucho más que lo que tú cuando vayas a la iglesia, o cuando estés en tu intimidad. Recuerda el Señor te ama. Vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, Padre de la Gloria, en este momento te damos gloria y honra, Señor. Te queremos agradecer por este momento, Señor, que cada día nos hablas más a lo más profundo de nuestras vidas, amado Rey. Que cada día, Señor, esta turbina de viento, Señor, sea tu Santo Espíritu tocándonos, Señor. Y, que esa, y esa agua que sale, sea lo, todo lo nuestros pensami buenos pensamientos, nueva forma de pensar, un nuevo corazón, Señor, una forma, una nueva forma de ser, Señor, con cada uno de nuestros familiares, nuestros amigos, todas las personas que están alrededor de nosotros, amado Señor, y que ellos, para el celestial, sean ganados para el reino de los cielos. Amado Rey, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, gracias por Escuchar al Señor, no escucharnos nosotros. Recuerda que la vida es hermosa, sonríe. Nos veremos en otra emisión, aquí en la fe que conquista. Videos, bendiciones.